Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, supongo que todos hemos tenido alguna vez durante nuestra carrera el libro Números gordos eh, de estructuras de Juan Carlos Arroyo Portero. Bien, pues que sepáis que ahora también lo podemos tener en, nuestro, en nuestra tablet. ¿Dónde? Pues Vamos a verlo. Este, esta aplicación de aquí que se llama NG Estructuras es la que se corresponde con el, con el libro de Números gordos. Vamos a ver cómo funciona. Si la abrimos, vemos que tenemos varias opciones aquí abajo. Podemos eh, tener números gordos para secciones, para limón, para cero, para ejecución. Vamos a darle un vistazo a cada uno de estos apartados. Si nos metemos en el apartado de secciones, veréis como tenemos la opción de, de, de tener datos de secciones eh, de flexión o de cortante. Si entramos a ver flexión, por ejemplo, tendríamos que darle unos datos del elemento que va a estar a flexión: un ancho, un canto, el momento, los materiales de los que está, en los que está realizado, cambiando el tipo de hormigón o cambiando el tipo de acero, en función de los datos que le hemos metido, nos va a dar unos resultados. ¿Veis? Los resultados vamos a conseguir tener. Un, una relación de armado una relación de armado que podemos nosotros con estos eh, signos de menos y de demás como que queremos menos, eh, menos diámetro por lo tanto nos salen más barras o bien, si queremos poner un diámetro mayor nos salen menos número de barras evidentemente, eh, nuestro criterio técnico es el que nos va a decir el número de idóneo de barras para poder hacer un montaje correcto eh, además, aquí aquí arriba en cada uno de los apartados pues nos va a dar una pequeña explicación de cómo se ha hecho el cálculo, según límites, todo lo que lo que tenemos que tener en cuenta para el cálculo y además nos recuerda perfectamente que esto se trata simplemente de un número gordo no queramos con esto hacer un cálculo completo sino que simplemente nos sirve para tener una aproximación pero no está mal, con aproximación no está mal, es que podemos hacer esto Secciones de flexión para calcular los cortantes, nos da unos resultados, y en función de los resultados, pues nos da eh, un, un número de estribos y un diámetro de estribos. Pero tenemos para más cosas, como os decía, pues vamos a tener también para calcular hormigón. Aquí si queremos calcular hormigón, tenemos varios elementos de hormigón con los que podemos eh, trabajar. Como veis, eh, hay bastantes, por ejemplo. Nos podemos meter a ver cómo trabajamos con una zapata, por ejemplo, a la cual le tendríamos que dar un axil, una tensión admisible del terreno. Le diríamos el tipo de acero que estamos utilizando. Aquí, y, y al igual que antes, aquí, nos dirán unos resultados. Los resultados, pues son aproximados, como os he dicho, es un número gordo. Pero por lo menos para tener una aproximación, pues nos sirve para saber más o menos por dónde va a andar la cosa. Entonces aquí ya nos da un, un lado nos da un canto, nos da un armado y al igual que antes, pues podemos nosotros escoger si queremos mayor diámetro, si queremos mayor número de, de barras como un diámetro. Ahí ya el criterio de técnico es el que nos va, el que nos va a guiar y de nuevo tenemos aquí una explicación de cómo se puede, de cómo se realiza este cálculo, este número de Tenemos varias cosas, tenemos para muros, tenemos para pilares, tenemos para vigas, tenemos para flechas. En fin ejemplo, por algún otro ejemplo tenemos que dar una geometría, un canto, la luz la carga le damos el tipo de hormigón con el que estamos trabajando y nos da un resultado con un, un diagrama en fin, como veis, de una manera muy rápida y sencilla, pues podemos hacer varios cálculos vamos a ver, por seguir viendo algún otro de los apartados vamos a ver con acero que es lo que tenemos con acero tenemos para calcular eh, vigas y pilares, vigas de apoyadas, continuas, continuas en manos intermedios, pues igual que antes, no tenemos en cualquiera de ellos, simplemente le daríamos los datos y en función de los datos, pues nos va a ofrecer unos resultados. También con su explicación, todos los apartados tienen una explicación bastante, bastante, que está bastante bien, que podemos guiarnos con ella. Y... Por último, si os parece, ya que estamos, vamos a ver lo que nos ofrece en ejecución, porque aquí en secciones, en hormigón y en acero, pues está, está claro lo que nos vamos a encontrar, que son cálculos. Pero en ejecución, tenemos, nos va a dar eh, datos para poder tener, eh, para ayudarnos con la durabilidad, con el tiempo de descimbrado, con el curado. Por ejemplo, en cuanto a la durabilidad, pues si nosotros tenemos este tipo de hormigón con esta relación de agua con el contenido y en cemento, según la clase de exposición, vamos a ver qué tipo de eh, qué cantidad de cemento, qué relación de agua cemento y qué eh, resistencia mínima recomendada vamos a necesitar en función del ambiente en el que nos encontramos de la exposición. Eso está bastante bien para en un momento dado tenerlo rápido. Destimbrado, los días de destimbrado, pues en función de la carga, en función de, de la carga total y la temperatura media, nos va a dar un cálculo, si en vez de 15 le ponemos que son 30 los grados que tenemos, le damos a calcular y nos va a salir que a los 4 días pues, podríamos descifrar. También tenemos unos tiempos de curado en función de la humedad relativa, la temperatura media, la clase de cemento, el tipo de cemento, pues, según los datos que le vayamos poniendo, como veis van cambiando el número de días que necesitamos eh, estar realizando el curado del hormigón. Para los anclajes, para el de y también a los controles de calidad, pues en función, esto basta, va bastante bien porque en función de los resultados que nos den las amasadas, pues aquí podemos poner que nos ha dado 30, que esta nos ha dado 28 y que esta nos ha dado 32, lo calculamos y eh, la resistencia característica sería 25,92, está bastante bien. En fin, pues. Esto es la aplicación de números gordos. Espero que os haya gustado. Ah, bueno, por cierto, la podéis encontrar en iTunes, eh, NG Structures, de Cinter Divulgación Técnica. Eh, tiene un precio de 5,99, pero eh, como siempre digo, pues son unos precios que evidentemente no, no son prohibitivos y que para eh, un momento dado nos puede sacar de un apuro. En fin, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo de apps de construcción. Gracias.